Hola, ¿qué tal? Hello, hi, buenos Sayonara. Este es un nuevo video para el canal. Espero que estén súper bien porque vamos a comenzar. Hoy vamos a jugar la nueva temporada 8 del capítulo 2 de Fortnite. Sí, no bueno, he subido muchos videos. He estado... En, en otros proyectos que después les voy a mostrar Bueno, no sabemos qué nos vayamos a esperar Hay algunos teasers en donde mostrarán Algunas cosas como un chimpancé y todo Entonces, vamos para allá Bueno, entonces aquí estamos como todo destruido O sea, yo vi el evento Pero, si sí, yo había visto el evento Entonces eso fue que todo se destruyó Y salieron como muchos cubos Fueron como 12, 14 cubos que vi más o menos no, está mirando como... Esa como es como una skin de predeterminada del capítulo 1 Tal vez se debe saber sobre el cubo Es se el cubo ¡Ay! ¡Oh my God! Pero corre, corre, no te quedes ahí Claro, te vas a poner... Te van a poner a dispararme un cubo mágico Como si eso fuera una persona normal uh, ¡Eso tuvo que doler! ¡Uy, los zombies! O oh, bueno, parecen zombies, al menos ¿Cómo como en el Halloween En el forno de la... De la... de la temporada... ¿Sí? El de la, del capítulo 1, claro Uf, Él está todo destruido El mapa debe estar así todo destruido Por mi temporada 8 cúbico Buenísimo yeah. A ver, ahí está la buceadora Creo que estaba encontrando a quien está buscando Está buscando que hay un montón de pececitos normal Ese es ¿El que es? El fundador, la fundación, no sé cómo se llama al parecer, uno tiene que recolectar aquí unas tintes para colorear al pez. Que es este, este es el, un, como el pez de las caricaturas que sacaron de, de teaser por el minúsculos Caricaturesco, entonces por eso. Uy, a ver, tiene buenos estilos. A ver, ¿qué es esto? Ah, ah. Yo pensé que esto era como que un skin. Como que uno puede conseguir esa, esa skin si consigue esos frascos de tinta. Pero no. Pero es como un, un diseño Como parecido. Solo que con el pez. me bueno, observemos aquí el pez Midas. Me recuerda al pez, al pez de verdad. El malvado plan de midas ha comenzado. estoy viendo aquí y yo creo que me voy a esperar dos cosas de esto. Uno, es irónico que las skins son más tiernas, como Blandito, Bananín y, y Arbustín, eh, tengan eh, el diseño con el pez. Es todo diabólico. Miren esto. Aquí tenemos a Blandito, que viene ese bueno, acá también tenemos a Lolito Yepa, ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y... Van a venir niños así todos chiquitos ¡Ay! Yo tengo la renegada yo, yo soy muy OG Yo yo pues la tengo Yo soy el primer jugador de Fomit Soy muy pro Y no sale con esto Aquí al parecer tenemos al primer personaje que es Charlotte ¿no? La clásica de modelo del, del colegio, del callado de la escuela Que literal está como todo en plan diabólico <risa> Aquí tenemos al pescado caricaturesco Un que les voy a dar es que siempre en las páginas compren los pavos De verdad porque nunca van, a esperar, nunca van a saber cuando llega a la tiene una skin que les guste y ustedes digan, ay no tengo los pavos, no tengo las estrellas para conseguir los pavos, no tengo desafíos para subir de nivel. Siempre que llegan a una página y tienen estrellas aprovechen y compren primero los pavos. Entonces, cuando llegue algo, un ba ese baile skin o emoticon que les guste, pam, ahí lo tienen. Aquí tenemos a la Charlotte como en modo, cool es que se llama esa cosa de Naruto? Eh, Sharingan, eso. Bueno, yo no sé es porque tiene los ojos diferentes. Es que no, sí, no sé si me estoy equivocando. Perdón a los fans de Naruto. O sea, es que yo no veo Naruto, más que todo, no sé. Pues no me ha mucho, pero tal vez estoy pensando en verme en algún momento. Ok, aquí tenemos a Kor, No hay mucho que decir al respecto. Es como de, los, de esos agentes de la DEA. Ok, aquí tenemos a Kor con el este, con una chaqueta roja. Ahí se ve así mucho mejor. A ver. Y ahora tenemos a Fabio Crindulce. Boy. Aquí forma for Primero nos saca un pollo y después nos quiere sacar a un unicornio Es un juego de Varel royal, un juego de matar ¿Y, y tú crees que alguien va a, matar, va, va a querer matar con esto? Y tenemos unos, una caja de cereal de mochila O sea, de verdad, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un fuckboy Es un fuckboy Y aquí tenemos a JB Chimpansky Un astronauta mon. Y yo creo que Chimpanskita debe ser un nombre bien ruso porque, pues recordemos que tal vez la primera persona en llegar al espacio precisamente es un ruso y se llama Yuri Gagarin, pues después daré de otro video al respecto, aunque tenga la bandera de Estados Unidos, de hecho es lo que yo, es lo que yo pienso, la verdad. La verdad me gusta este, este tipo como de, de skins y todo. Porque especialmente yo, yo soy de las personas que les gusta mucho la astronomía, la ciencia y todo. Entonces es, eh, es chévere para mí ver, ver, ver este tipo de cosas. Ok, aquí tenemos a Torin que por alguna razón me recuerda a Raven. No sé, o sea, es que la capa como es morada y negra. Me recuerda al a, a Raven de los Teen Titans. Bueno, y también pienso que es como una guerrera galáctica o algo así. Pues es que tiene cara de eso, porque es como un clásico de las películas. Ok, aquí tenemos a Artonku. Ah, como que es un ser de, de, de, de la dimensión oscura. Y bueno, usa el, usa el cubo para transformarse. Ok. O sea, chévere. Miren esto. El meme del mono. Qué gran de verdad. Es bello, es bello. <risa> y por último, de la serie de Marvel, tenemos a Carna. Como pueden ver, es, el, es como un skin de Venom, parecida a Venom. Y yo creo que esto coincide porque precisamente eh, hace unos días, PlayStation sacó el tráiler de Spider-Man 2 para 2023, en donde, por coincidencia, el villano principal es Venom. ¿Coincidencia? No lo creo. Bueno, amiguitos, esto es todo del video. Suscríbanse al canal, no olviden darle también buen like a este video y compartan este canal con todos sus amiguitos. Pero si estás fuera forever alone, solo suscríbete. Y no olvides que ya no vamos por poner algo no, porque ahora soy tu amigo. Sígueme en Instagram como SamCool0709 y en TikTok igual. Aquí les dejo el link en la descripción para que puedan seguirme. Y ahora sí nos vemos, mis queridos amigos. Y se vienen más cosas interesantes. Así que atentos.